Una vez que hayas completado tu inscripción, debes realizar el Curso de Ambientación a la Vida Universitaria. El Curso de Ambientación a la Vida Universitaria es un requisito obligatorio y necesario para los ingresantes a esta universidad. Está pensado como una introducción a la vida universitaria y es un primer acercamiento a los conocimientos básicos de las áreas disciplinares de tu carrera. Por eso, el CABU pretende favorecer tu ingreso a la universidad. El CABU se compone de materias que llamamos módulos. Dos son generales y comunes a todas las carreras y otros son específicos por carrera. Los módulos comunes, estudiar en la UNER y métodos y técnicas del trabajo intelectual se realizan en forma presencial en las fechas indicadas por cada facultad y son los mismos para todas las carreras. La instancia presencial te brinda la posibilidad de recorrer, habitar y establecer los primeros vínculos en esta nueva etapa que comienza. Los otros corresponden a las grandes áreas disciplinares vinculadas a la formación general de la carrera que hayas elegido. Estos módulos se podrán cursar en su modalidad virtual hasta la fecha que te indique tu facultad. Luego, las actividades se ofrecerán de manera presencial acompañadas por profesores para mejorar el conocimiento de las disciplinas afines a tu carrera. En el mapa podés localizar tu facultad con el detalle de las carreras y los módulos disciplinares que debes realizar. Los módulos virtuales están organizados en unidades o temas. Cada una de ellas propone un desarrollo teórico y distintas actividades orientadoras para resolver de manera autónoma. Al finalizar cada módulo, tendrás que realizar una evaluación diagnóstica. Las actividades virtuales fueron pensadas por los profesores para que puedas resolverlas de manera autónoma, permitiéndote así organizar tus tiempos, ritmos y necesidades de aprendizaje. El contenido estará disponible desde tu inscripción y hasta la fecha que te indiquen en la facultad. De todos modos, sugerimos realizarlas con regularidad para aprovechar mejor el tiempo. Según los módulos, los profesores te proponen ejercicios, cuestionarios, actividades para comprender. Además, tendrás una instancia de evaluación final. Ninguna de ellas es eliminatoria. Si te equivocas, avanza igual ya que te permitirá conocer e identificar cuáles son los temas o contenidos en los que tenés mayor facilidad y en cuáles necesitas profundizar. Que completes la evaluación final es sumamente importante, ya que le brindará a la facultad información relevante para mejorar la propuesta de acompañamiento al inicio de tu carrera.